Amigo, muchos hombres me decían contra Marvin, qué bien te ves, pero que hay que hacer para verte, así? para uno verse así. Yo le dije, me corta una pierna. Pero bueno, pero casi me veo bien, es por la gloria de Dios, ¿verdad? Amigo, el mojón, bravo, americano que vive junto. Para todos ustedes, que es Brown. Y para mis grandes compañeros y hermanos de Oasis de Amor, que está aquí, Don Camuña, su otro hermano Camuña, hermanito William, Fernando. Y para todos ustedes, con mucho respeto y en la gran orquesta de este distinguido caballero, voy Valentín. Oye, te está, mira, me está haciendo moriqueta este tipo. Mira, voy haciendo moriqueta. Oye, pero este hombre, mira, mira, estoy haciendo mi morisqueta, ven acá. Venga, acá, esto es un chiste que tú me estás haciendo morisqueta. <risa> Porque el tubo mío es más cortito que el tuyo, pero... Digo, la doña mía no se queda de mí. a bailar con el tuco del marido tuyo. Bueno, pues para ella lo que llega, porque ya tú llegaste. Vamos con este muerto ese ¿eh? si no me botan en el otro lado, que es en casa. Checo, lo voy a mozar no Yeah. <laughs>